Y el resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que se señala en la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. La tasa que se refiere a la fracción 2 que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción primera a Interior, entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del 152 de esta ley el cociente así obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento bueno yo sé que ahorita lo que acabamos de leer puede eh, entenderse difusamente o entenderse eh, complejo ¿no? vamos a a transmitirlo a través de aquí. Bueno, de la demanda, ya ganó esta persona, o le ganó el patrón, los 373 mil pesos. Ahora bien, tiene una exención de los 173 mil, que son los 90 días por el valor de la UMA, por los 20 días a los cuales tiene, los 20 días, sí, a los cuales tiene derecho por un día por cada año trabajado, inclusive las fracciones de seis se toman como un año completo. Listo, ahí está la exención. Entonces, tiene una percepción grabada de 200,671 mil pesos. Ahora bien, nos dice, cálculo al salario del mes ordinario. ¿Qué vamos a hacer? El último salario que tuvo esta persona es de 316.66, ¿correcto? Vamos a hacer el cálculo conforme a la tarifa del de artículo 152. Para términos didácticos voy a ocupar esta. Y vamos a determinar un impuesto un ICR total, el cual en su momento vamos a dividir el impuesto determinado entre el último salario del mes ordinario, es decir, la fracción primera y la fracción segunda que acabamos de leer, ¿dónde? Aquí. Cuando se obtengan los ingresos por concepto de prima de antigüedad, ok, del total de percepciones por este concepto se pagará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, es decir, esta cantidad, ¿correcto? Bien. Nos hace mención también la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año calendario en que se trate. Ah. ¿Se va a sumar a qué? El cálculo de este impuesto, este que estamos poniendo aquí en azul, se va a sumar a lo que se determine en este. ¿Ok? Ahora, ¿Qué nos dice? Cuando el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, estas se sumarán en su totalidad a lo de la fracción 2. Ahora, el total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la última del sueldo mensual ordinario y el resultado se le aplicará a la tasa que corresponda según el impuesto señalado en la fracción anterior. La tasa que refiere la fracción 2, que antecede, se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción 1, es decir, ¿qué impuesto? El que se determinó aquí. ¿Ok? Este que se determinó aquí. Dice: se va a dividir. Dice por aquí, calculará que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción primera entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del 152. ¿Cuál es? Bueno, a esta cantidad. Los 9.499.80. Se va a dividir. Y por consecuencia. Dice. El cociente. Así obtenido. Se multiplicará por 100. Y el producto se expresará en por ciento. ¿Cuál? Este. ¿Cómo se hizo esta? Si tú divides. Si tú haces la división entre 1131.30 y 9499, te da 11.90. Estos 11.90, si los multiplicas por 100, te da 11.91%. ¿Ok? Adelante. ¿Hay alguna pregunta? Berta, ¿alguna pregunta, por favor? O se le encendió el audio. Gracias, amigos de censos. Ahora bien, entonces nos dice, vas a multiplicar la parte grabada por la tasa que determinaste. En este momento, entonces vamos a multiplicar los 200 mil por 11.91%. Y nos dan los 23897.39. mil ochocientos noventa y Esto es la forma en que se determinó el impuesto para qué? Para todo lo que tiene que ver con la parte de las indemnizaciones que se le pagaron y la prima de antigüedad que se le pagó al trabajador. Entonces, y por consecuencia esta persona va a recibir 380 mil pesos de esos 380 mil pesos va a existir un impuesto sobre la renta de la parte de los proporcionales que son estos y se le va a retener también el impuesto sobre qué sobre las indemnizaciones que tiene eh, en este caso y la prima de antigüedad que son los 373 aquí se le estaría reteniendo y por consecuencia se le va a retener, la empresa le va a retener 24.398 únicamente le van a dar 355.603 pesos eso es lo que estarían dando en este cálculo de acá ok alguna pregunta hasta aquí ¿Alguna pregunta, por favor? Sobre este ejemplo. Que nos proporcione la tabla tal y cual como está. ¿La tabla cuál? ¿La de impuesto sobre la renta? No, toda esa que hemos visto. Ah, ok. No, no, la hoja de Excel la van a tener ustedes, este, ya se las debieron haber mandado a su correo y si no lo subieron varias veces aquí, y si no estaba, le va a llegar a su correo a su WhatsApp. Va a tener esta, esta hoja de cálculo. Ustedes, en el momento que quieran cambiar algún dato, ¿no? A, a lo mejor mover aquí, no sé, el salario de, de la persona. Eh, vamos a ponerle aquí, no sé, 890 pesos. Se va a mover todo el, el, el, este, todo el, el, el cálculo, ¿no? Se va uh -huh. a mover completamente todo el cálculo. Y les va a dar otra cantidad, como pueden ver. Okay. Sin problema se los va a mandar el área de, de, de census. Eso sí, este, téngalo por seguro. Con base en los ejemplos, ¿alguna duda hasta este momento? ¿No? Ninguna. Ok, perfecto. Denme un segundo nada más, déjenme, le mando un mensajito aquí a census capacitación, que me hace falta algo. Denme un segundo, eh. Listo. Bien ok, ahora el trabajador bueno, esto con base en la ley federal del trabajo aquí me, me faltó expresar ley federal del trabajo nos dice el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliatoria o ante el tribunal si no existe arreglo conciliatorio que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses el salario, a razón de que le corresponda la fecha en que se realizó el pago, observando previamente las disposiciones relativas. Pregunta, mis estimados amigos, llega una persona que trabajaba conmigo, se llama Juan. Juan me dice que ya no quiere trabajar, y yo lo, le digo, bueno, pues muchas gracias, le doy su finiquito, su parte proporcional a aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y, sus, y su pago de su sueldo, se lo doy. Se va, esta persona tiempo después regresa conmigo, y me dice que quiere que yo le pague los tres meses de salario. Le dije, yo no te corrí, tú fuiste. Pero empieza a mencionar que no, que al final yo lo corrí. La pregunta es, en independencia, si lo corrí o no lo corrí, supongamos el mismo ejemplo, llega Juan, le digo, sabes qué, ya no te quiero, Juan. Y entonces te me vas y le entrego el finiquito, le entrego aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. Pregunta, ¿le tengo que calcular estos tres meses de salario? ¿Como parte de una indemnización conforme al 48 de la Ley Federal del Trabajo? ¿Sí o no? Vuelvo a repetir. Yo, patrón, lo doy de baja, ya no lo quiero. ¿Yo tendría que pagarle esos tres meses de salario? ¿Sí o no? Dice Aldo, no. ¿Por qué no, Aldo? ¿Por qué dirías que no? ¿Abogados? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Abogados? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ok, Francisco Borja, no, solamente si hay un juicio. Por el tema de la reinstalación. Perfecto. Bueno, ¿qué nos dice? Porque hay que saber, luego llegan los, eh, los empleados mencionando que tienen derecho a esa indemnización y ojo, el trabajador podrá solicitar ¿ante quién? ante la autoridad conciliadora no conmigo o sea, tendrá que ir ante la, la, la autoridad conciliadora y solicitar la reinstalación si yo no le diera la reinstalación entonces lo tengo que indemnizar con los tres meses de salario, pero esta no procede únicamente en la parte del despido. O se ha justificado o e injustificado, ¿eh? Él tendría que ir a la autoridad conciliadora a solicitar, conforme a derecho, pues, eh, que le sea reinstalado. Si no hay reinstalación, se entiende que yo no le tengo que pagar absolutamente nada, ¿ok? Nada más lo dejo ahí porque muchas de las veces vienen los empleados a mencionarnos. Es que yo leí en el artículo 48. Sí, sí, léale de nuevo. El trabajador podrá solicitar ante... ¿Ante quién, trabajador? ¿La autoridad, consejo. Pues vaya, ante ella, solicíteme a mí que lo reinstale. ¿No? Porque usted no está de acuerdo. A algo. La prima antigüedad no se quita... En caso de que exista, no se quita porque no se quita, ¿no? Si ya pasaron 15 años y trabajas para ese patrón, en independencia, en ese momento se tendría que estar pagado. Ahora, si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, porque, ojo, todavía mi patrón me dejan, me dan chance para que yo pueda justificar o no justificar la rescisión del contrato. Si yo puedo justificarlo ante el expediente que ya les mencionamos anteriormente, pues ya la hice, porque me van a dar a mí, pues, el, el, el, la palomita, dado que esta terminación de la relación laboral se dio por causas que el trabajador, pues, eh, realizó y que lo tengo documentado y que lo tengo eh, bien, bien ubicado, ¿no? El trabajador tendrá derecho, además cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior o se hace del artículo 48. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagará también los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses el salario a razón del 2%, aquí está el, el por ciento, de 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. En caso de que se muera el trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Ojo, fenece completamente el seguir computando. Pero ojo, el familiar en este caso, hijo, esposa, etcétera, ese es otro tema, podrá también solicitar el pago, pues, de esto que queda pendiente. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que yo les había puesto al principio de esta hoja de cálculo, aquí sí ganó, aquí sí ganó la persona. Es decir, si yo en este caso a lo mejor le hubiera puesto, no, renuncia, no. Y aquí le hubiera puesto, no. Ya no me dio la hoja de cálculo, creo que no la... A ver, eh, permítanme un segundo... Ah, aquí la pone con fuerza. No, eh, no me hagan caso. Esa es otra que igual la, la realizamos, pero no. Como aquí, este trabajador le está ganando al patrón el cobro de la indemnización de tres meses, solicitó su reinstalación. El patrón ya no quiere, por eso se la tendrá que estar pagando. Ahora bien, los salarios caídos, como pueden ver aquí, no, todos estos, los está pagando ¿por qué? Porque al final, todo ese tiempo que pasó y que bien, pues, el, el patrón no pudo demostrar por qué la rescisión del contrato y el trabajador estaba en el tenor de ser reinstalado y al final en el laudo, pues, cae a favor del trabajador. Como ustedes pueden ver, todo esto, pues, prácticamente son y es lo que se está, o lo que está teniendo, déjenme eh, lo pongo por aquí. El trabajador, ¿vale? Que serían los 270 mil trescientos Francisco, aunque no se tenga 15 años, ¿sí es obligatorio darle la prima de antigüedad independiente de la causa de la separación laboral? No, Francisco, no. Si todavía no cumple los 15 años, no, no tiene derecho a esa prima de antigüedad, a no ser que la pueda ganar en juicio. A no ser que te la ganen un laudo, sí, se tendría que pagar. Pero solo por laudo. Si no tiene eh, 15 años, esta prima de antigüedad no tiene por qué pagar. No se genera porque no está el momento. Recordemos, y voy a ir al, al, al párrafo que estábamos leyendo hace rato. Ah, no, lo puse hasta el final. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas, con las normas siguientes la prima de antigüedad consistirá te dicen qué consiste, para determinar el monto, cómo lo determinas con, con base en el 485 y 486 la prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo coma es decir, separa la idea siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, coma por lo menos, eso es lo mínimo. Entonces, si esta persona no ha cumplido los 15 años, no tendría yo por qué estarte dando esta prima de antigüedad. A no ser que en un laudo el juez, de una manera, a lo mejor invocando jurisprudencia eh, o algún, alguna litis, qué sé yo, conciba que se tendría que estar pagando, ¿no? Pero bueno, eso ya tendríamos que verlo en tema particular. Tema general, mi estimado, la respuesta es no. ¿Ok? Tema general, la respuesta es no. Ahora bien, las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán, si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios, de la mitad del tiempo de servicios prestados. Si excediera de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que se hubiese prestado sus servicios. Ojo, esto es las indemnizaciones Siempre y cuando esta persona ¿no? haya solicitado ir ante la autoridad conciliatoria, lo haya, eh, pues haya llegado a este, a este concilio, y entonces, si por consecuencia, en el laudo te digan, tienen, proceden las indemnizaciones. Ahí me detengo. El hecho de que llegue el trabajador, o en este caso tú lo, lo, este, le des las gracias, él puede ir ante la junta de conciliación. Y en su caso podrías, como la primera medida, conciliar entre el trabajador y tú, y convenir en alguna cifra que para los dos quede correcta. Si en caso de que el trabajador no quisiera... Tiene que seguir todo el proceso hasta que el laudo lo determine. No es tan sencillo tampoco para el trabajador. Hay muchos abogados que, bueno, pues viven de este tipo de situaciones, haciendo que los trabajadores alarguen los juicios para que el, benefici el beneficiario sea él. ¿No? Sin embargo, y vuelvo a mencionar, no porque te dé las gracias, o en este caso te despida, quiera decir que te tengo que indemnizar de forma inmediata. ¿No? ¿No? hasta en el momento en que me los solicites a través del tribunal. Y antes está la medida conciliatoria. Si contigo llevo un arreglo y te digo, mira, pues, eh, ¿sabes qué? Trabajaste tres años conmigo, eh, muchas gracias, te doy un bono, ¿no? Si lo quieres ver así, una indemnización entre tú y yo, de 30 mil, 40 mil, 100 mil pesos, y bueno, pues ahí la dejamos, firmamos los documentos ante la, la Junta, y listo. Si no fuera el caso, entonces... Y ya hasta el momento del laudo es cuando ellos tienen, bueno, pues que realizar la, la, la, la proyección. Ahora, los abogados, pues, es, a eso se encargan, ¿no? Empiezan a realizar la proyección para ver cuánto podríamos ganar y, bueno, pues cuánto podríamos echarnos a la bolsa. Pero es algo complicado. No sé si tenga aquí abogados laboralistas, pero es algo que no es tan sencillo, ¿no? Si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado y además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores en el importe de tres meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses en su caso, en lo previsto conforme al artículo 48 de la ley ¿Ok? Como ya les mencioné la prima se tiene que pagar cuando esta persona cumplió 15 años cuando cumple 15 años, en automático se hace acreedor a la prima por, y dice aquí en la ley, por lo menos ¿no? si tiene más, pues adelante, no tienen problema, pero esta prima solamente se paga una vez en la vida y se paga ya sea cuando cumplas 15 ya sea cuando tú te des de baja eh, del trabajo voluntariamente, pero ya tuvieras la edad de 15, ¿no? es decir, la, la, todo este tiempo trabajado con el mismo patrón. Mi estimado Francisco, ya sé por qué viene a tu mente lo que mencionaste. Hay que leer con las comas que está descrita la ley, porque la coma diferencia una idea de la otra. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo coma, siempre que entonces se está hablando de una causal que tiene que existir hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido si en el laudo el juez determinó Mediante la litis, mediante la jurisprudencia o otros factores, el pago de esta prima se paga. Pero si no es así, pues le soy sincero, no tendría por qué estarse pagando. ¿Ok? Eh, con respecto a este tema, eh, recuerdo que había un transitorio, no, me, no, no, no sé cuál es el número, este, que establecía que con independencia de la... Eh, de la antigüedad en el trabajo se debería pagar incluso si, el de, si la relación terminaba de manera justificada e injustificada ahorita lo busco y, y se los comparto. Pásenme, pásenme el, el, el, el transitorio y si quiere lo, lo analizamos porque Digo, perdón era, era de la ley, de antes de la reforma no tendría que ver si todavía en la reforma eh, establecieron eh, Siguieron con vigencia este este transitorio te digo sí si me sí si me tocó obtener laudos con base a ese favor. transitorio normalmente no lo no lo solicitan este pero sí el transitorio sí te dejaba esa parte ahorita lo busco y se los paso sí si invocas eh, y me encima a lo mejor pudiera decir que invocaras algún tipo de jurisprudencia o de tesis aislada en ese circuito de, de, de lo laboral y lo trajeras, ¿no?, para utilizarlo como un antecedente, podría tener peso para el juzgador y te podría dar la razón. Pero aquí sí ya va a depender mucho de la astucia del, del, del abogado laboralista y, pues, del colmillo que tenga, ¿no? Y, pero ya de entrada, o sea, porque el trabajador te le exija, no. O sea, no. Hasta que te en el juicio. Pero si el trabajador ya tiene más de 15 años pues por donde le veas te va a ganar, ¿no? Por donde le veas te va a ganar porque en automático se hizo acreedor a la prima de la antigüedad. En automático, ¿no? Ahí tendrías tú que sopesar qué es lo que conviene. Bueno, vamos a la hoja de cálculo. Entonces, sobre esta hoja de cálculo, mis estimados amigos, ¿alguna duda, por favor, alguna duda sobre esta, esta hoja de cálculo? ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de otra persona. Vamos a vamos a inventarnos los datos, ¿no? Vamos a pensar que esta persona entró en el 2014 el 18/06 del 2014 y se va prácticamente el 31 de marzo del 2022. ¿Cuántos días de vacaciones les corresponden del 2014? Hasta el 2022, por favor. Que alguien me diga. Ahora, son ustedes del 2014 al 2022, por favor, que me mencionen cuántos días le corresponden de vacaciones. Adelante, no se peleen, por favor. 14, aquí nos dicen 14. Ok, vamos a abrir eh, el de la vez pasada. Permítanme un segundo. 14, ah, vamos a ver. 14. Vamos a pegarlo aquí para no perderlos. Denme un segundo, ¿eh? Nada más, ya ver. Usted va a ver. Esto. Vamos a pegar. A ver, a ver, a ver, aquí está. Vamos a pegarle aquí. Años de servicio. Entonces, estamos hablando que entró en 2014, junio, junio del 2014. 2014. Estamos hablando que entró en junio del 2014. Y aquí ponemos uno. Perdón, aquí podríamos uno. Y estaríamos hablando... Que en junio del 2008 iba a cumplir, perdón, en junio del 2022 iba a cumplir ocho años. Entonces, y por consecuencia, llevaba siete años, ¿correcto? Siete años. ¿Ok? Nos dice siete años cae en la tabla de 14 días, ¿no? Vacaciones de último año, 14 días. Perfecto. Vamos a pensar que tiene una prima vacacional, lo mínimo de ley, que es 25%. Vamos a pensar que tiene un aguinaldo de únicamente 15 días, y vamos a imaginarnos que tiene un salario diario de 450 pesos, con un salario diario integrado de, de forma laboral, igual, la misma cifra, ¿vale? Entonces, en teoría, en antigüedad, ¿cuánto tiene...? ¿Cuántos años tiene? Dijimos, siete, ¿verdad? Tiene años, aquí lo voy a cambiar, años, tiene siete meses, ¿cuántos meses tendría? ¿Cuántos meses tendría, mis estimados amigos? A ver, ahí ayúdenme. Tiene siete años y cuántos meses? Nueve, ¿no? Nueve. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nueve meses. Ok. Partimos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Nueve meses, ¿correcto? Nueve meses tiene siete años, meses, tiene nueve. Ok. Vamos a imaginar que la persona renuncia. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿A qué se hace acreedor esta persona si renuncia?